Como bien dice Luz Castro, y aprovechando lo que todo es todo, es que aken, lo que utilizamos nosotros es una que tú ya tienes tu scout, sí si ya desglosaste qué es lo que vas a necesitar o qué es lo que vas a trabajar durante la semana, ya sea en la presión central, cómo lo vas a, a, a desglosar Si sí, tú seleccionas los clips, puedes llegar a utilizar. Para dicho para dicha semana, nos vamos a ir a, a ir a las marcas. Sí. Son los vamos a través algunos detallitos. Sí, ya nada más, nada más vas a manejar periodos de skate, vas a manejar periodos donde nos si encontramos en zona de gol, sino si vas a seccionar eh, dependiendo de los periodos. Okay. Estos son los pasos que nosotros de algún modo seleccionamos que fueron los más peligrosos, que consideramos que pueden ser los más peligrosos contra el equipo de ahí las blancas. ¿sí? nos vamos a la sección de Excel, una vez que ya los escogiste te vas a la sección de Excel ¿sí? y ya designas qué es cómo los vas a graficar o qué es lo que quieres graficar para que de algún modo los muchachos tengan otro tipo de herramientas, no todo el mundo lo entiende por medio del video, a lo mejor algunos son más gráficos y necesitan las láminas y este es un modo de apoyo también para la gente de, de la ofensiva que te ayuda únicamente a tener los gráficos muchas veces tendrás que adaptarlo o tu ofensiva lo adapta a tu a su lenguaje y manda la señal o de plano si eso no es posible o no están acostumbrados a eso por medio de las láminas pues tú ya lo, lo vas haciendo no entonces que es lo que vamos a hacer ahorita una vez que ya tienes seleccionado te vas a esta a esta pestaña que es play tools ¿sí? te vas a practice scripts y bien. Ya seleccionas, ¿no? ¿Cuál es el periodo que vas a trabajar? Digamos que era el scale, ¿no? Todo esto es lo que trabajamos durante la semana y todo esto es lo que de algún modo graficamos para poder tener un buen este... un buen trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Con base al video o a la jugada que tú tienes, ¿sí? Digamos que es es esta jugada si ¿Sí? tú ya ves cuál es la jugada que necesitas trabajar por la peligrosidad o la <coughs> forma en que la juegan, por el pues, número que lo llaman si es el receptor abierto o el prueba tiene una determinada forma de, de trabajar o el ritmo que ellos tienen, la verdad depende de qué es lo que tú quieras checar, bueno, tú y escoges, ¿no? y aquí ya tienes la jugada le vas hacia los scripts ¿verdad? ¿Sí? Y empezando a dejar esta, te irías, una vez que seleccionas un nuevo, seleccionas y te va a aparecer así, ¿sí? totalmente en blanco y te aparece pues, la formación nada más con la línea. ¿sí? Sí. Dependiendo qué es lo que tú quieras poner o dependiendo del tipo de jugada que si no mal recuerda era un eran trips sí. Anotas el tipo de formación y Si ya la tienes tú grabada Nada más la seleccionas y ya te va a aparecer ¿Sí? La formación Si no te gusta en esa forma Puedes seleccionar ¿Sí? Te aparece la línea Si te vas paso por paso Aquí abajo tienes una, como un menú de herramientas Con las cuales tú vas a poder graficar Lo que quieres hacer Sí, para poner un jugador extra seleccionas y vas colocando donde tú quieras o donde tú viste que es la formación es de este lado si sí, eran trips de este lado QB y tienen el corredor ¿Okay? lo que puedes hacer es pones la manita encima del para personalizarlos pones la mano encima del círculo y le aprietas el, el botón y ya tú designas quién es ya sea por letra o ya sea por número, ¿sí? para darle la peligrosidad o que los chavos se enfoquen quién es el hombre peligroso, ya sea corredor por el bar o este... o receptor por el bar o corredor, ¿sí? si en el caso de la gente que trabaja linebackers y, y D-line o online va eh, eh, a lógicamente el trabajo que van a hacer en la semana, lógicamente... Seleccionas el hombre peligroso de la línea, ¿sí? le das el color para que de algún modo este pues, es el hombre peligroso de la línea y volvemos a lo mismo. Pues seleccionas y dices, es el número 76, es el mejor hombre que tiene ¿no? Con base en esto ya tienes acomodada la formación que vas a utilizar. Si es una jugada de cuadra, ya te vas al menú de las flechas. Tú ya designas, junto con tu staff de faucheo, cada flecha que el significado va a tener, ¿no? para que no le ponga la fuerza de urgencia. ¿Sí? las flechas directas serían la trayectoria, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer él, no? Hay dos formas de trabajar esto. La primera, es seleccionas la marca o el círculo y a dónde quieres que llegue y le aplicas el botón y sale directo. Puedes seguir tantas veces tú necesites y lo haces más rápido eso de trabajar en PowerPoint te aventabas 10 horas trabajando con esta cosa en media hora es rápido, menos de media hora es 10-15 jugadas, en la medida que lo dominas lo vas moviendo cuando cambias de receptor ¿sí? o el receptor hace una trayectoria a lo mejor alterna lo que haces es lo punteado es que puede romper hacia esa trayectoria el receptor, ¿sí? si este receptor hace un movimiento, pues designas este y entonces lo seleccionas y vas moviendo hacia donde hace el movimiento el receptor. Si llega en este punto y el coreback le va a pinchar la bola y de aquí se va a arrancar, cambia ese tipo de flecha y el receptor recibe la bola y sale en automático hasta afuera. ¿Sí? Si ponemos, nosotros designamos la flecha con puntos, el coreback va a lanzar. Y lo pone ahí, si sí, sería una hinchada, no eso es padre. Es lo que podemos hacer también. Siempre que cambie, es importante. Siempre que cambie, tienes que seleccionar al jugador que vas a utilizar, porque si no, las fechas empiezan ahí por todos lados. Si te equivocas, nada más regresas. Y eso ya te evita tener que estar poniendo mil cosas, estar moviendo mil cosas. Si de repente la jugada no es en el centro, desde el lado izquierdo al lado derecho lo único que haces es seleccionar al, al hombre que podría quedar fuera del la... aceite. Tienes que seleccionar para poder tomarlo y moverlo. ¿sí? Y entonces te vas a mover hacia el lado izquierdo, seleccionas el centro, y oh, surprise, se mueve toda la banda, a comparación de antes que tenías que mover uno por uno, Hago esto si, si ya tengo diseñada la jugada, vamos a hacer, vamos a hacer una jugada. Viene hasta acá. Esta es el, la designación para bloqueo. Si el receptor es bloquean hacia adentro. ¿sí? O Se todavía esto bloquea el corner para que el corredor lo selecciono va a ir hacia el frente ¿ok? pero ya la tengo designada la jugada ya la tengo para que sea más fácil que es lo que voy a hacer si no tengo que volver a graficarla todo, nada más de cambio de lado y te la volve te ahorras una cantidad de tiempo si en este caso el receptor no bloquea aquí, lo que haces sube en una vertical para llevarse el córner no hay problema, seleccionas pones delay Qué es lo que quieres hacer, tomas la vertiente y se va. ¿Sí? Es la pequeña modificación sin necesidad de tener que estar cambiando todo, nada más lo no modificas de lado. ¿Sí? El liniero eres el más peligroso porque sale a bloquear la trampa. Seleccionas, te va y a donde quieres que termine. ¿Sí? Puedes hacer anotaciones. Seleccionas en el cuadrito de aquí abajo de anotaciones y qué es lo que quieres, no sé, coreback, hace pala. ¿Sí? Ya es el dato, pones enter, está listo, lo acomodas, lo seleccionas lo agarras y lo mueves al lugar donde tú quieras ponerlo para que. Gente que te va a ayudar, o a los muchachos, pues no, ya sepan dónde va a estar, cuál es la indicación en específico de cada, de cada uno de los jugadores o de lo que está sucediendo. ¿Sí? Si hay alguna zona en especial que te estén trabajando ellos, pues también lo puedes seleccionar y puedes decir: Esta es la zona peligrosa, porque ahí es a donde le va a tirar. ¿Sí? Tiene múltiples eh, herramientas con las cuales tú puedes trabajar. Y una vez que ya has designado, ya quedó su jugada le pones don, ¿no? para que quede grabada y ya queda ahí el siguiente paso, si es que tú quieres de algún modo, todavía meterlo, puedes utilizarlo en una presentación con tus niños les estás explicando, ¿no? durante tu sesión de, de scout les vas diciendo, esto es lo que manejan ellos bla, bla, bla, bla bla. cambias a la siguiente, ¿cuál va a hacer? usted tira, ¿a quién le tira? ¿cuál es la peligrosidad? es lo que pueden hacer y si todo esto lo complementas poniéndoles el slide y después poniéndoles el video pues es válido no que aquí yo no nada no nada más ven ellos las rayitas y las bolitas sino que ellos ya ven y corroboran que efectivamente lo que tú les estás diciendo y es un método de estudio porque ellos los pones aquí estén efectivamente corroborando cómo se mueven, si aceleran o no aceleran, cómo bloquean, si hacen pintas, si el corre bajo, cuál es el ritmo, si tiene algún tipo, algún tip en especial para poder tirar. Pero puede ser que sea molesto o en estar brincando de un lado a otro. ¿Qué es lo que harías? Tú agarras y seleccionas. ¿sí? Ya trabajaste tus jugadas. ¿sí? Ya seleccionaste las 10, 15, 20 jugadas que vas a necesitar trabajar ¿sí? te vas al código donde ya seleccionaste los, las jugadas en video y te vas a en este punto donde dice ¿sí? adjuntar los slides pones y te va a aparecer lo tienes ya lo tienes tu archivo y escoges cuál es el que vas a dar. lo vas a contar lo seleccionas y lo empieza a poner sí esperas a que agarre y se procesen todos los pasos y una vez que ya se procesa te aparece lo que tenemos aquí te va a aparecer arriba o abajo ya sean los edades ya sean las jugadas lo único que tendrías que hacer tú es acomodarlos para que vaya coincidiendo que vas a esta parte para poder hacer el movimiento ¿okay? Y una vez que los acomodas, te queda de esta forma la presentación. Si, ¿Sí? estás en el slide, estás explicándole a los muchachos desde un plano general, esto es lo que se ve, bla, bla, bla. Eso es lo que vamos a hacer. Si, ¿Sí? acaba el slide. Y qué bien, corroboras la jugada. ¿Sí? y entonces ya a lo mejor... Eh, si te tardaste una media hora en hacer una sesión de, de scout y explicas ya se lo dejas a los muchachos y ellos ya en automático lo pueden estar revisando 5 o 10 minutos todos los días ¿Sí? las jugadas eh, dependiendo el número de tomas que tenga pues, lógicamente es lo que se podría llegar a tardar Pero de ahí en fuera está el gráfico, si yo soy visual pues, a lo mejor me gustan los, los slides si a mí me gusta ver al jugador, pues tengo la jugada sí ya en el campo te ayuda a tu corroborar y acuérdate que fue lo que hizo este que cuál es el movimiento cuando hay movimiento pasa por debajo que viene si, los, si el dinero ofensivo se pone hacia atrás pues cuál es el PIP que te da y estas son las herramientas que pueden ustedes utilizar una de las herramientas que pueden utilizar en, en este en el Ecuador que nos proporciona ¿Sí? y todo esto se queda grabado si tú necesitas trabajar sobre de lo mismo y modificar a lo mejor algo, lo único es eh, eh, modificar un poco algo. Te vas, por ejemplo, a la carrera, vas a trabajar casi las mismas carreras. Lo único que haces es te vas aquí, vas a trabajar casi lo mismo con algunas modificaciones o solamente le vas a cambiar el nombre por la situación. Lo único que haces es le das copia, le ¿Sí? dices que sí va a aparecer todo de nuevo lo único que haces es cambiarle aquí el nombre o modificar algunas de las jugadas ¿Sí? si ya quieres quitar si ¿Sí? es el no voy a volar digamos que no quieres esta jugada la vuelas pero quieres poner alguna otra que ya sepas no sé, pones el nombre si ya lo tienes definido pones lion 6 empieza a leer, ya está ahí te tiene que aparecer y así rápido puedes crear un nuevo este, un nuevo archivo para el otro día y que ahorra muchísimo tiempo para poder trabajar ¿vale? Eh, algo que se me estaba yendo es, bueno aquí cambiamos de lado en este es el sur, ¿sí? es para hacerlas más chicas eh, por ejemplo para los corebacks esto sirve mucho si es que trabajas con porque lo puedes hacer más chico lo seleccionas control, ventana y el S la copias, la cortas, la pegas en una hoja y empiezas a hacerle su pista de jugadas para la muñequera, para tu coreback y es rápido, también te puede ayudar esta aplicación o esta forma de trabajar si te vas a la posición, es la posición del campo si, ¿sí? estamos en el medio campo en la red zone, te lo grafica. En la goal line. O si es que lo quieres tener de otra forma. ¿sí? Si es que quieres empezar de tu zona de gol o al revés, si quieres irte a la zona de gol contraria, te la alcanza. Entonces, hay múltiples cosas que puedes trabajar con esto. Al principio es, de algún modo es como que te dio y es, este, es laborioso, pero una vez que le vas agarrando la onda, te simplifica muchísimo. Y si hay alguien que pues, lo domine, él es el que se dedica a hacer todo este tipo de trabajo, en lo que los demás coches van avanzando. Puedes de algún modo, no descargar, asignar este, trabajos específicos a cada uno. Alguien se ve los tips de línea ofensiva, alguien ve la carrera, alguien ve el pase, pasa la información y el designado a hacerlo, en su este caso soy yo, pues se dedica a, a graficar todo y tenerlo, se lo das a la ofensa, se lo hace a la defensa, y una vez que ya terminas esto, que ya lo tienes... Nos vamos a la librería, una vez que ya tienes la presentación... Lo que puedes hacer también es mandárselo a, sus, a, a tus niños. ¿Sí? En el dado caso, si hay flags, si, si hay niñas, también lo pueden mandar. si, ¿Sí? eh, es este? Ok, lo que haces es designas mandarlo, escoges el grupo, si es que lo tienes por unidades o lo tienes personalizado, y vas seleccionando a quién va a ir. Doble clic y haces las anotaciones, este es el script de hoy, este es lo que se va a trabajar en zona de gol mañana, bla, bla, bla, bla. Se lo mandas y en automático, si a los niños ya los tienes dados ya en la plataforma, en automático les llega sus correos y ahí no hay de, si lo vi, no lo vi, quién lo vio, quién no lo vio. Si tienes esa duda de quién ha estudiado, quién no ha estudiado, te vas al grupo. A ver, y aquí te va diciendo en automático quién ha estado estudiando y no. ¿Eh? y aquí no hay de que no, si sí lo vi no veo minutos <coughs> tú te vas dando cuenta en el rendimiento del niño o de la niña en el, en el campo de juego si es que sabe todo si es que sabe los ajustes y los entendió entonces te vienes aquí esta es una herramienta para dar un seguimiento y ver quién, quién se está comprometido con lo que está haciendo y quién no dejen de estar viviendo reconocer a, a alguien aquí va entonces, por mi parte, pues, sería, sería todo, muchachos. Este, gracias. Si tienen este, alguna duda o quieren en algún momento que hagamos una presentación más, más grande sobre esto, nada más es cosa de que lo comenten con sus head coaches para que lo soliciten ¿no? y lo, este, lo podamos arreglar para poderles dar a lo mejor pasos y seguir, a lo mejor algunos tutoriales. ¿no? Vale, por mi parte es todo, gracias. Gracias. gracias.